Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy de qué te voy a hablar? Voy a hablar acerca de lo que es la comunicación eficaz. La comunicación eficaz es muy importante porque a partir de que sea realmente una comunicación eficaz podemos lograr confiabilidad con las demás personas, o sea, para ayudar a fortalecer los vínculos. La comunicación eficaz, si te tengo que dar así como un concepto más claro, para que sea más prolijo, por si se entiende más, podemos decir que es el arte de poder expresar algo en el momento justo a través del lenguaje corporal, la emocionalidad de la palabra y la palabra en sí, o sea, lo verbal. De esta manera estamos representando al mensaje por tres lenguajes, el lenguaje verbal, corporal y el de la palabra. ¿Sí? Perdón. Verbal, corporal y emocional. Entonces, si estos tres lenguajes son coherentes, yo voy a lograr confianza con los vínculos que tengo, con las personas que me rodean. Entonces, esto es muy importante porque mmm, si yo tengo un vínculo y la gente no confía en lo que yo digo, o siempre estoy hablando como en un doble sentido, eh, por ejemplo, yo digo alguna expresión y con el cuerpo estoy diciendo otra, entonces no, no es confiable lo que yo estoy diciendo. Entonces por eso digo, el poder expresar algo eficazmente tiene que ser a conciencia. Es como que uno tiene que pensar en qué momento voy a decir algo y que realmente se logre tal objetivo. Eh, cuando hablamos del lenguaje verbal, que tiene que ver con la palabra, normalmente representa el 7% dentro de un mensaje. Y al ser consciente con todo el lenguaje corporal que uno transmite, eso tenemos que pensarlo. Uno no siempre puede estar todo el tiempo pensando lo que uno va a decir, pero cuando uno tiene que decir algo muy importante, es importante que en ese momento seamos súper conscientes el cómo lo decimos Qué emoción estamos transmitiendo Qué palabras estamos expresando en ese momento Así que bueno, espero que esto te haya sido útil Puedes eh, suscribirte si quieres recibir más de estos videos Y eh, también podés dejarnos un comentario Y si crees que a alguien le puede servir, lo podés compartir Te mando un beso grande y seguimos comunicándonos Chau, chau